Iniciaremos esta charla haciendo una breve reseña de esta situación que nos ha preocupado mucho, que tiene que ver con la fragmentación del conocimiento cuando se trata de programas o de acciones para la formación de profesores. En este caso nos enfocaríamos en las mediaciones, ¿sí? o sea, partimos del principio de que el aprendizaje se da de diferentes maneras, o en diferentes direcciones, o en diferentes situaciones, eh, empezaríamos por decir que una forma, la más común pareciera pa, pa, si ser la, la relación directa con la realidad que se aprende, o sea, que no es mediada por nada, cuando las personas nos encontramos ante una situación y ven, sea que nosotros la pensemos o que la realidad nos impacte, pero es una relación directa de la realidad. Ahora, cuando hablamos de instituciones educativas, esto no suele suceder estas relaciones inmediatas suceden mucho más en la vida cotidiana y ya cuando hablamos de instituciones académicas sí se dan lo que podríamos llamar un tipo de relación personal que se vuelve profesional y en ese sentido una relación pedagógica cuando una persona profesionalmente interviene entre quien aprende y lo que desea aprender pero esta relación que puede ser puramente personal, también suele convertirse en una mediación tecnológica, cuando para esta comunicación y para este manejo del conocimiento al que se quiere acceder, se utilizan diferentes medios. ¿Sí? En este sentido, eh, Socorro, Coco, si que nos quisieras platicar cuál es tu punto de vista. Sí, a mí me parece muy interesante los planteamientos que se han hecho respecto a la formación entre, porque aún así desde los años 60, 70 se han privilegiado ciertas dimensiones de la docencia en una se privilegia el conocimiento el conocimiento mismo de la ciencia en otras las técnicas pedagógicas o la didáctica como mejor se conoce y ahora a partir de los, de los 90 hacia acá ha habido por el propio desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación un desequilibrio, entonces, es la gran apuesta entre no retomar los otros dos conceptos de cómo se aprende la ciencia y cómo facilito ese aprendizaje de la ciencia a través de ciertas estrategias didácticas útiles y se, se le da el atractivo de las tecnologías, pero luego se olvidan esos dos y entonces existe una dicotomía entre esas tres, eh, tres dimensiones y elementos y entonces eso dificulta que el profesor se siente integrado y más eh, si hablamos de las tendencias nosotros si vemos el recorrido des, desde los presupuestos federales desde que éramos FOMES, desde que éramos PIFI y ahora Profesía y, toda, y todas las tendencias que ha habido para, para, el, para la, el apoyo de las instituciones y en específico de la formación siempre hay, no se logra ese equilibrio y siempre hay un, un, se insiste en uno de los puntos, o que sea para científicos, o que sea para pedagógicos, o que sea para tecno, tecnólogos, y pocos se preocupan por ir integrando estas tres dimensiones como si fuera imposible, entonces nuestros profesores se enfrentan a ese gran problema, por un lado tienen tienen la, tienen la obligación como profesores de ayudar al otro a aprender, porque, porque esa es su misión. Pero entonces nosotros, eh, como instituciones, hacemos una fragmentación y no logramos que el profesor consolide estrategias ciertas donde pueda unir estos tres elementos. Esa, esa impresión me... me me da y más que impresiones lo que yo he vivido cuando he trabajado con profesores. Sí, ahora, eso también es interesante verlo en los diferentes ámbitos en que se da, uh -huh. porque se da tanto a nivel de las políticas como a nivel de la administración de las instituciones y en la práctica cotidiana. Por ejemplo, cuando vemos que los gobiernos nacionales, ¿no? en México, en Latinoamérica y en muchos países del mundo, que de repente creen que introduciendo los aparatos tecnológicos va a mejorar el aprendizaje, y se ponen a repartir computadoras, miles, cientos de miles de máquinas a los niños y a los profesores pero de ninguna manera ligada a una idea pedagógica y tampoco ligada a ciertos aprendizajes científicos pero luego les llega la noticia de la OTE que andamos en el lugar 40 de matemáticas y luego les da por la preocupación porque se aprendan matemáticas pero se olvida eh, formar en los procesos del aprendizaje de las matemáticas y las tecnologías quedan por otro lado, ¿no? O sea, desde, pero esto se ve, digamos, en, en, en, tú lo decías en el nivel pedagógico, pero se ve también en, en, en la gestión de las instituciones y en las mismas políticas que están desarticuladas. Ahora, y otra cosa que agregaría es el, este, eh, que si tomamos estos 50 años que tú dices, desde los 60 hasta ahora, sí, un poco más de medio siglo, eh, no solo cambian estas políticas, sino que también cambian los conceptos. Por ejemplo, en los 60, cuando se hablaba de, de tecnologías, ¿sí? el, por ejemplo, la primera institución que se funda en México para esto, el ICS, sí el, el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ahí las tecnologías eran los aparatos. ¿Sí? El, el, lo, en ese tiempo creo que no sé, los que escuchen, algunos vivían en esta época, sí, pero eran los proyectores de acetatos, eran las filminas, eran los mimiógrafos, los gelatógrafos, las, las diapositivas, bueno, eran, ¿sí? pero a eso se llamaba la tecnología. Pero luego en los 70, con más de 20 años, como de un cuarto de siglo de atraso, llegan a las políticas educativas mexicanas las ideas de Skinner, ¿sí? con la reforma, con la, la, la reforma de los setentas, la reforma echeverrisca y ahí se maneja otra idea de tecnología. La tecnología, según lo, la tecnología de la enseñanza de Skinner y toda la fundamentación que hace, él más bien le llama tecnología a toda una estrategia donde se aplican los principios científicos, claro, de la corriente psicológica que va, la vara, que era el conductismo. Entonces, para él cuando hace máquinas para enseñar, a la máquina le llama así por su nombre, máquina de enseñar, y la tecnología más bien son los principios científicos y las, las estrategias, las metodologías que se desarrollan a partir de las teorías del aprendizaje en las que él, en las que él pregonaba. ¿no? Pero luego después, los, el, la, ahora la, el concepto de tecnología vuelve a confundirse y vuelve a interpretarse como los aparatos, entonces, cuando alguien usa un proyector o usa una computadora, este, dice que está usando la tecnología, cuando lo único que está usando es un aparato donde, donde se expresan esos principios tecnológicos. Y, y esto contribuye a esa fragmentación. Si entendiéramos la tecnología así como un poquito más atrás, no su manifestación de la máquina, sino entendida la tecnología como esos principios derivados de la ciencia, entonces, así podríamos encontrar esa coincidencia entre, entre los principios científicos pedagógicos, entre los principios científicos de las tecnologías y los principios de la ciencia misma que pretendemos que se aprenda y se enseña. ¿no? Sí, y a mí me parece que hay, que hay todo un mito respecto a las tecnologías, y lo voy a decir así porque algunos profesores, quizás por ignorancia o por miedo, no las utilizan o prohíben a los estudiantes que las utilicen porque las ven como distractores o como competidores del, del centro de atención del propio docente cuando se olvida que el centro del aprendizaje surge a partir de una necesidad y una motivación y que esa necesidad y esa motivación si lo voy poniendo en, en un articulado que va creciendo entonces esa necesidad y motivación se alimenta de principios teóricos, desde cuál sustento el aprendizaje, pero también de los principios de la propia ciencia, donde llamo dos bloques. Y esos dos bloques se sostienen de una serie de situaciones que tienen que ver con los contextos y las características de los estudiantes, cuando los profesores de pronto se olvidan que no es lo mismo trabajar con un adolescente que trabajar con un adulto, que trabajar con un cuberto que trabajar con un niño. Entonces, en ese, en ese contexto y en esa combinación entre los principios que la tecnología ofrece, entre las teorías y, y el aprendizaje de la ciencia, y los contextos, se hace una fusión imperceptible de elementos que yo estoy combinando cuando yo estoy preparando una, una lección o un curso para, para ayudar a ese estudiante a aprender. Y entonces es los límites entre, entre las disciplinas que nos ayudan a propiciar el aprendizaje se pierden. Y entonces de pronto, con nuestro afán de tener visibles y objetivar nuestro, nuestro trabajo, y lo digo oh, porque a mí me pasa, es, es muy cotidiano decir que entonces le, le apuesto a lo que a mí se me hace más cómodo y lo puedo hacer tangible para explicarlo, en tanto que desconozco lo otro, que lo sigo manejando, y entonces... Eh, como no lo reflexiono, como es, es, es intangible, por ejemplo, los aspectos socioafectivos, los aspectos culturales de un, de un, de un estudiante, entonces yo me, me adhiero a una teoría y a un principio científico, olvido el contexto y entonces introduzco tecnologías o porque están de moda o porque yo las sé manejar y entonces ahora las tecnologías tienen ya otro estatus, la tecnología se vuelve un ecosistema de vida que forma parte de un entorno que es natural para todos y que, y que la tecnología nos alcanza como un elemento más en la mesa, voy a poner una metáfora como yo necesito para comer un, un plato, un tenedor, una cuchara, un vaso para vivir ahora en el desarrollo tecnológico. la tecnología está presente y no solo hablo de los celulares de las computadoras, de los automóviles partiendo del principio que usted decía que la tecnología es ese entramado de principios científicos puestos en un aparato para lograr algo entonces nosotros, esta silla sí es tecnología esta mesa es tecnología pero es poco, es poco entender para qué la utilizamos y solamente nos vamos a que la tecnología es solo lo que tiene que ver con, con comunicación y me parece que no y ahí hay un riesgo Sí, yo creo que son, eh, sí, esos enfoques hacen como muy, muy limitados y limitantes estorban a entender los procesos de aprendizaje sin toda su complejidad eh, y, y queda claro, eh, eh, por ejemplo, que lo, lo, lo, educa lo académico no es puramente educativo o sea... Yo creo que para entender las situaciones educativas y entender esta integración de la que estamos hablando, hay que ver esos otros factores, o sea, por ejemplo, los factores económicos que están presentes, incluso eh, en las esperanzas de que la tecnología ha subido mejor económicamente, pero también de los grandes negocios internacionales en la venta de, de, de, de los aparatos tecnológicos, que es un factor político. O sea, como el mismo Freire dice, toda práctica pedagógica es una práctica política. O sea, siempre hay una relación de poder. O sea, así como hay una relación económica, siempre hay una relación de poder. Y se da desde las macroestructuras hasta la relación cotidiana de un profesor con sus alumnos. El otro factor también que no hay que perder de vista es el afectivo. O sea, la, la, la parte emocional, o sea, ese ambiente emocional que propicia o no un aprendizaje favorable. Y al último dije el otro que es el cultural, que, al que te referías, o sea, eh, que ese, ese es uno de los más difíciles. O sea, ese modo de ser de las personas y de las organizaciones se resulta muy difícil de modificar. Un, un ejemplo muy concreto, eh, cuando un profesor no usa ningún aparato, incluso hay profesores que no usan ni siquiera el pizarrón, o sea, es nada más una relación personal, a, a veces a través del diálogo, otras veces solo un monólogo, sea un profesor que llega y suelta un discurso y se retira y quiere que los alumnos mejoricen todo lo que dijo. Se avanza algo cuando por lo menos hay un diálogo, pero cuando ya hay una intervención tecnológica se, eh, se pone en riesgo ese control que el profesor, el profesor siempre necesita como un control de la situación y que todos los que están ahí a los que pretende enseñar estén en la, en la misma sintonía. Entonces, cuando hay intervención de un objeto extraño, que puede, ese objeto extraño puede ser desde una computadora muy sofisticada hasta un simple marcador en un pintarrón o un giz en un pizarrón en la pared, ya esa intervención lo obliga a ser diferente. O sea, ya obliga, por ejemplo, a través del pizarrón, tener que hacer un esquema, tener que hacer una organización del conocimiento que ya difiere de, de la relación del conocimiento cotidiano. Entonces, esa intromisión de un objeto extraño altera la, la, la, la cultura pedagógica, porque le altera todo eso, o sea, le altera la, la relación de poder, la situación afectiva, porque lo, lo que sucedió, yo que un ejemplo, lo que sucedió en México con una política que yo considero, este, que fue un fracaso, aunque haya quienes lo defiendan, si consideramos el dinero que se gastó en relación con los logros, fue un fracaso económico y político que fue lo de, multimedia, lo de ciclomedia. ¿sí? ¿Sí? Y ahí tenía mucho que ver con esto. O sea, el, el, los, los profesores pocas veces entendieron que lo importante no era tanto la máquina, sino la gestión del conocimiento que se podía hacer con esa máquina. Y los profesores más exitosos son los que aceptaron esta como ruptura de las relaciones de poder o sea, y se dieron parte del poder a los estudiantes entonces cuando el profesor se dedicó a lo que sabe que es a la gestión de la información y el conocimiento para lograr los aprendizajes deseables y les dejó a los niños el manejo del aparato ahí fueron más exitosos sí, los niños no tenían tanto problema para manejar los aparatos pero entonces el profesor tuvo que comprender que esa no era parte de sus de sus, de sus competencias, no era parte de sus habilidades, eso se lo cede a los niños, los niños a su, se apropian, asumen esa parte del poder y se logran aprendizajes más, más, más satisfactorios yo creo que ese es, es, un, es un buen ejemplo de, de, cómo, de, de cómo están entreverados todo ese tipo de relaciones y que es necesario entender para un proceso de aprendizaje exitoso y, y cada vez lo vamos a ver más porque cada vez hay más aparatos ¿Sí? En un tiempo era la calculadora, que maestros tenían miedo que, la sacara. que sacaran una calculadora porque los niños hacían las operaciones más rápidas que el profesor. Después, los profesores más inteligentes y más hábiles supieron usar la calculadora para problematizar situaciones y donde la calculadora les permitía la resolución del problema. Que lo realmente interesante era resolver la problema, el problema, no el medio. Ahorita está sucediendo lo mismo con los celulares. Los profesores que no tienen esa capacidad ni esa posibilidad prohíben el uso de los celulares, pero los profesores que sí lo tienen aprovechan los celulares, hasta forman un grupo de WhatsApp por los diferentes temas y, le, y ponen a los niños, o a sea, que con el celular tomen fotos de sitios históricos y traigan el conocimiento histórico, o en lugar de andar buscando diferentes formas de hojas en los libros, el niño va al jardín de casa o al jardín público y toma muestras de insectos, de flores, de plantas y a través del celular las lleva, o sea, tiene un uso didáctico maravilloso, pero un profesor que no, que no tiene esa aptitud, o sea, que no sabe incorporar ese aparato en una nueva relación educativa, pues mejor lo prohíbe, ¿no? O sea, yo creo que, por, por eso, yo, de los otros factores que, que decíamos, estos tres, que el económico sigue siendo la base, pero estos tres factores, la, la cuestión afectiva, la, la cuestión cultural y las relaciones de poder siguen siendo factores críticos que nos permiten entender cómo se dan estos procesos y cómo se darían estas mediaciones y la conjunción de estas tres dimensiones de lo educativo de las que hablábamos. O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que la palabra mediación eh, nos ha rebasado desde el concepto mismo. Porque mediar, si, lo vemos, si tratamos de hacer un análisis Que no es lo mismo mediar, que mediatizado. No, no ah, lo mismo. Esa. O sea, mediar es intervenir para acercar un objeto a un sujeto. O a objetos con sujetos, o sujetos con sujetos. Y, o sea, las mediaciones pueden ser personales o técnicas. O, o técnicas. Entonces, el concepto de mediación, y cuando le agregamos que esa mediación puede ser facilitada por algún tipo de tecnología que nos ayuda a ver mejor la realidad o acercarnos de manera diferente a la realidad, se empieza a meter otro factor, porque generalmente nosotros como profesores mediamos relaciones entre estudiantes, nosotros mismos, entre nosotros, nuestros compañeros, entre... eso es como, como lo natural, pero ¿qué pasa cuando entra un artefacto? y no lo estoy diciendo peyorativo, lo estoy diciendo como ese medio o esa tecnología que posibilita o potencializa o obstaculiza el tipo de mediación vista como interacción y como retroalimentación de unos y otros, es cuando se vuelve un problema. O, y, y generalmente a los, a los profesores, a algunos, no todos, porque hay, o, hay otros que se han atrevido a pasar el límite del salón de clases y salirse, igual como nos sucede a nosotros que en el sistema de universidad virtual todas las personas creen que aprende solo el estudiante sentado en la computadora leyendo las guías y los recursos informativos que ponemos. Los grandes mitos están en, en, en creer que en el salón o dentro de tu, de tu programa virtualizado vas a aprender y cuando al profesor, porque él es el experto, dueño del conocimiento, hablando de poder, pero en un sentido positivo el poder, como dueño del conocimiento y dueño de ese supuesto saber, a él le tocaría explorar la realidad, Trata de convertirse en un observador, en un científico de la realidad, para atraer esos fenómenos de la realidad que son cotidianos, para aprovecharlos en, en, su, en su curso. Ahora, por ejemplo... Tenemos varios fenómenos desde sociales, políticos, culturales, climatológicos, desde el frío puede ser un buen tema para una clase de biología, para una clase de física, para una clase de química. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con el Chapo, ese es un buen tema para hacer un análisis político, un análisis de las leyes, una, un análisis de la legislación, un análisis del impacto cultural que ha tenido él desde el uso de la ropa, o sea, son fenómenos que están y que están, y que muchas veces poco los aprovechamos los profesores para atraer esas cosas cotidianas y esas cosas eh, populares, lo voy a decir así, este, para atraerlo y, y es un fenómeno que todo mundo conoce y entonces al profesor se le olvida que el aprendizaje entre más vinculado está la realidad de los sujetos y entre más vinculado esté a las necesidades que tienen los sujetos, a sus vivencias y a sus situaciones socioafectivas y culturales puede atrapar más la atención con o sin aparato y claro si usa la, la tecnología adecuada pues entonces puede completar ese círculo en donde la mediación se vuelve un aliado para generar nuevo conocimiento, cadenas de conocimiento y que el estudiante vaya modificando sus maneras de ser y de comportarse a través de la acumulación de aprendizajes ciertos, que él les encuentra sentido de inmediato. Ahora, una manera de, así como de encontrarle sentido y lograr esa articulación, yo, eh, eh, ¿cómo la plantearíamos ya? en las situaciones educativas ciertas, ¿no? Eh, eso sería muy interesante analizar. Por ejemplo, si uno ve eh, los, los principios científicos en los que se basa la comunicación, en los principios científicos de la física, que, de las ciencias físicas que se utilizan en los aparatos tecnológicos y hasta de, las, hasta de la química, ¿no? Por el, los, los silicones y todos los procesos químicos que se requieren pero también eh, se ven los principios en los que se basa las teorías del aprendizaje como ciencias y buscar la, la, la, la conjunción de, de estas dimensiones ahí en los principios científicos en que se fundamenta pero también eh, ya la práctica cotidiana algo que hay que superar y que ha resultado muy difícil es el trabajo individualizado de estudiantes y profesores porque en el discurso hablamos de aprendizaje colaborativo y se obliga a los profesores a que se conformen en academias, en cuerpos académicos sin embargo los pagos, las maneras de medirlos eh, eh, se enfocan a lo individual ¿no? por ejemplo el mismo Conacyt que da más puntos a un trabajo individual que un trabajo colectivo cuando cualquiera que haya investigado sabe que es mucho más complejo, más rico y además, ellos mismos estimulan el trabajo en equipo cuando te obligan a estar en un cuerpo académico, sin embargo, no premian el trabajo colectivo. O sea, hay una serie de incongruencias que se dan a nivel de las políticas y a nivel de la gestión de las instituciones que es necesario superar. Pero también a nivel áurico, las, las calificaciones siguen siendo individuales, el trabajo sigue siendo, sigue siendo individual y, y, y no, no, no se instrumentan modos donde se privilegia el trabajo en grupo y donde las disciplinas y las personas puedan conjuntarse. Porque la manera como estas mediaciones que aquí veíamos diferenciadas, de que por un lado los contenidos científicos, pero por otro lado las mediaciones pedagógicas y por otro lado las tecnologías, y, y esto no es nada nuevo, eh, yo creo que tú puedes recordar algunas situaciones, yo luego como profesor de historia, luego me da por irme como 100 años atrás, porque a veces apenas así, tomando trechos grandes, veo no cambios, pero ya a principios del siglo XX, me acuerdo que Kirkpatrick hablaba de los métodos de proyectos. ¿Sí? Ahora hay gente que se le parece una novedad, pero, el, pero el, el, los métodos de proyectos de Kirkpatrick era eso. O sea, donde ya eh, en la práctica cotidiana, tú ya no, no, no estás diciendo, esto es ciencia, esto es medio y esto es pedagogía, sino se borran las fronteras entre, los diferentes, entre las diferentes mediaciones y te centras en la situación educativa concreta que quieres resolver y que es donde se conjuntan estos enfoques y donde toman sentido las tecnologías mismas, no sé. ¿Qué nos podría decir sí. al respecto sí, de esto? Yo, yo pensaba que finalmente las, las tecnologías, ahora como se le llaman de la información y la comunicación, propician ese trabajo colaborativo, pero no lo hacemos aprovechar. Inclusive nosotros pensamos, o sea, en el salón de clases es, es tan complicado eh, articular el trabajo en equipo y luego también se piensa que en la educación virtual a distancia también es complicado, cuando finalmente ya no es complicado porque eh, hablando del de propio sistema de universidad virtual en el diseño de los cursos, en algunos nosotros tratamos de propiciar mucho el trabajo colaborativo, que se formen equipos, de pronto a los, a los estudiantes, yo tengo un curso donde se trabaja por equipos, de pronto a los estudiantes les cuesta mucho trabajo pensarse en un equipo donde no voy a tener este, la interlocución del otro, donde no lo voy a tener cerca, pero una vez que, que se incorporan y empiezan a trabajar adecuadamente el correo, el chat, el escape y otros, y otros y otros elementos, se facilita mucho el trabajo y la integración del documento y la discusión y se enriquece, y enriquecen los contextos desde donde viene cada uno, en el caso de, de, de, de, de nuestra modalidad. Pero en el caso de la modalidad eh, presencial ocurre lo mismo. De, de pronto al profesor también le cuesta trabajo como identificar que en la formación de grupos siempre hay un líder, Siempre hay una persona que va a permanecer quieta, siempre hay otro que es propositivo, siempre hay otro que va a permanecer pasivo y entonces también es tarea de los educadores y lo repito desde el contexto, reconocer a los estudiantes y propiciar el trabajo colaborativo que creo que lo hemos olvidado, inclusive entre el trabajo de profesores un poco por la inercia de, la, de las propias políticas, que ya lo decía usted, y porque es más fácil trabajar solo que acompañado. Eso es sin duda y entonces preferimos, eh, se nos quita un poco la paciencia, el entusiasmo cuando estamos con otros, porque nos gana la prisa, nos gana la desesperación y poco somos empáticos con nuestros compañeros del grupo. Y entonces en esta parte... Las mediaciones y el uso de tecnologías facilitan eso. Usted mismo lo ha dicho, el uso del WhatsApp se ha vuelto un boom. En, en, en, en, en, lo empiezan a usar muchos profesores para generar comunidad y discusión, no solo de tipo formal académica, sino de otro. Que se puede, que, que, que hay que ser muy hábil y que implica mucho trabajo, pero todos los elementos que se forman en esa comunidad y todos los discursos se pueden utilizar muy bien para lograr objetivos de aprendizaje. Entonces, en esa parte yo creo que la gran apuesta este, con las mediaciones tecnopedagógicas es, yo diría, sería articular el aprendizaje de cualquier ciencia desde sus principios combinada con estrategias didácticas, tomando los principios de las teorías que nos ayudan a facilitar el aprendizaje, porque todas son buenas todas se pueden utilizar, no hay una mejor que otra porque somos tan diversos que en esa diversidad es donde las teorías toman su rumbo y su sentido y por otro lado la incorporación de las tecnologías, o sea, tratar de articular esos tres y que haya siempre una intersección de las tres y por otro lado la gran apuesta también sería el trabajo cooperativo y colaborativo porque finalmente es una de las competencias profesionales que cada vez más se piden y nos piden que desarrollemos. Entonces yo creo que tenemos una excelente oportunidad en, en el uso sí, de estas de, de, medidas. Pero eso también, eso no también implica ya desindividualizar des la docencia, uh -huh. porque para eso sí se requieren, por ejemplo, que una, un, una academia o un cuerpo académico eh, no solo trabajen juntos cuando hacen sus reuniones, Sino que trabajen juntos las situaciones concretas a las que debe de enfrentarse el estudiante. Eh, yo puedo, un ejemplo de los que eh, puede, se pueden poner muchos ejemplos donde no se conjuntan estos. Uno puede ser lo que hemos hecho con la cartera de proyectos. ¿sí? Esa es una situación real. Se encuentran con un, con un parque abandonado, sucio, ¿sí? eh, que se ha convertido en un espacio de malvivencia y todo. Y llega el equipo de estudiantes. Sí, psicólogos, educadores, gestores de la cultura, expertos en seguridad ciudadana, bueno, de diferentes, y toman, se toman ahí la tarea de hacer una recuperación de ese espacio público para un lugar de convivencia comunitaria. Ahí, ahí se borran ya las fronteras, o sea, ya en el momento de trabajar con las personas y con los grupos de la comunidad, ya no importa la formación profesional de cada quien, y ya las mismas mediaciones personales se confunden con las tecnológicas y se trabaja en relación con un problema por eso estos enfoques que ya tienen tradición casi del siglo XIX pero ahorita están tomando más fuerza yo creo que siguen siendo una buena estrategia didáctica donde todo se conjunta o sea, la resolución de problemas, la elaboración de proyectos, el estudio de casos ¿sí? como, como, esto, como el ejemplo así que veíamos de carteras de proyectos ¿sí? donde ahí ya se ve un enfoque transdisciplinar. Pero esto implica, volviendo a la de la docencia, que esos profesores de las diferentes licenciaturas trabajan juntos en el análisis de esa situación para que se vea qué, qué profesión y qué, y, y qué disciplina deben de aportar algo para la solución de ese problema. Entonces se convierte ya en una gestión de conocimiento colectivo, donde también se borran las fronteras entre las ciencias y, y entre los diferentes tipos, diferentes tipos de mediaciones yo, eh, yo creo que entre las, entre las estrategias adecuadas para hacer esta conjunción una es esta, lo que tú decías, el trabajo colaborativo pero enfocado a situaciones concretas de problemas, proyectos, casos, etc. y la investigación, porque también ha habido un divorcio entre la investigación, o sea, la investigación con un enfoque científico que también puede ser una investigación de los casos a resolver desde el estudio diagnóstico y el conocimiento que se deriva de ese estudio nos ayuda a la resolución de ese problema y, y, y yo creo que también así como hay que desindividualizar esos procesos hay que desburo, desburocratizar porque también a veces hay esa confusión eso de, de separar que una oficina de investigación y que otra de docencia y otra extensión es otro, otro error un error burocrático por en esta situación que ya te decía, el rescate de un espacio público por un equipo interdisciplinario. También recuerdo cuando salimos en las brigadas al medio rural, ¿sí? a ver, para el saneamiento de la comunidad de San Isidro, un equipo interdisciplinario. Ya, en esa situación, en esa situación concreta, tú ya no puedes separar. Ahí, ¿Qué es docencia? ¿Dónde está la docencia? O sea, los estudiantes están ayudados por un asesor, están... Est están Aprendiendo a resolver ese problema. Ese es un modo de docencia no ábrico, pero es docencia, pero también es extensión y también es investigación. O sea, en estas situaciones yo creo que hay que enfocar mucho los procesos educativos, donde ya se borren no solo las fronteras entre las disciplinas y entre este tipo de mediaciones tecnológicas, pedagógicas o científicas, ni tampoco esas divisiones entre las funciones sustantivas, sino más bien sean. Esas situaciones en toda, en toda la complejidad que representan y desde ahí así uh -huh. con esa incertidumbre. Yo una de las frases, este, que textualmente no recuerdo, Regal Morán, pero parafraseándola para, y aplicando a la educación, podríamos decir que las, las situaciones educativas son, una, son un archipiélago de incertidumbres con unas pequeñas siglas de certeza. Uh -huh. Y ahí en esas pequeñas siglas de certeza hay que sentarse para poder resolver las la, la situaciones inciertas, ¿no? Sí, sí, y eso, o sea, el proceso educativo y, la, y, y las relaciones con los otros siempre son inciertas, y eso siempre lo debemos de tener en la cabeza, cuando yo me relaciono con otro, el otro, el otro es impredecible, como yo soy impredecible también, porque estamos, estamos actuando dependiendo del contexto, dependiendo de nuestras historias, dependiendo de nuestros intereses, y entonces en esa conjunción de elementos es donde el profesor debe ser lo suficientemente hábil y sensible para articularlos sí. y lograr unir esas cabezas y la, pensantes. Y, y, y, y es, entonces a ese momento tú hablabas de, de las ahorita que están de moda eso de las competencias, que yo creo que va a pasar de moda. Sí, pero dentro de esas cualidades está lo que tú hace un momento decías, los intangibles esas cualidades entre personales y profesionales que no se pueden observar ni pueden medirse pero, pero ve sus resultados por ejemplo esa sensibilidad pedagógica esa manera de percibir como una intuición educativa que, que te permite como una especie de inteligencia inconsciente que tiene todo ser humano encontrar las soluciones a cada situación imprevista esa improvisación creativa, no, no la improvisación eh, producto de la pereza, no. La improvisación que resulta de, de una actitud creativa ante cada situación nueva. Ejemplo, un profesor puede tener cinco más grupos en una preparatoria, prepara su clase muy bien y cada grupo que va encontrando se va encontrar con una situación diferente que tiene que echar mano de esa. Yo resistiría mucho en esas cualidades intangibles como la sensibilidad pedagógica, la creatividad, ¿sí? la intuición educativa que yo creo que también a veces ni se aprende, pero también se deben, se requieren y a veces ya se traen o se forman desde la familia o en las relaciones cotidianas. ¿no? Sí. Bueno, ¿qué te parece si para terminar decimos una última frase ¿Sí? ¿sí? y ya que nos escuchen que, que hagan sus, sus propias conclusiones. No, pues yo creo que, que como educadores tenemos un gran reto. Yo creo que la, el, el ser docente es una de las profesiones más creativas y con más libertad que tenemos y entonces debemos aprovecharla para interesar a los otros en aprender, interesarnos nosotros mismos y tomar cada situación dentro de, de la relación de enseñanza y aprendizaje para recrearla y transformarla y siempre tener el reto de que nunca una relación educativa va a ser igual a otra y yo creo que eso es lo interesante y lo atractivo de ser docente, yo cerraría con esto Sí, bueno, muy de acuerdo, yo le agregaría algo que estaría así como en el fondo que hemos previo platicando buscar siempre la trascendencia del hecho educativo, ¿sí? donde ahí ya se borran las fronteras entre todo lo que decíamos y, y tener claro que la educación es un gran bien, pero es un bien en sí mismo, o sea, tener títulos, diplomas o certificaciones de diferente tipo no, no debe ser la finalidad, sino lo que la educación trascienda hacia mejores condiciones de vida, mejores condiciones de convivencia entre las personas. O sea, como que no perder de vista en cada actividad didáctica o de aprendizaje que realizaremos, no perder de vista la trascendencia que esto puede tener. Y para esto, desde luego, integrar estas funciones que habíamos dicho de las mediaciones tecnológicas, pedagógicas y las ciencias o cualquier otro tipo de objeto de aprendizaje que pretendamos lograr. Pues muchas gracias. Muchas gracias por su atención.